Señores, estamos de vuelta a lo que es lozo sobroso. La conducción del más duro, papá Tarima, la realidad de Bessel Boss. Mañana de Happy Birthday. ¿Eh? Después de las 12, día de fiesta por las autoridades. ¿Eh? Claro, después de las 12, día de fiesta, papá Tarima. El cumpleaños del pueblo. Te he invitado para que tú vayas todo de los míos. El cumpleaños del pueblo, ya tú sabes, es. Eh, de apaga y vámonos mañana, el flaco no sé si va a llegar, si lo dejan, claro, pero estamos activos todo el mundo es, ya tú sabes, con los codos toca la puerta, ya sabes, para que tenga la mano llena, que no hay que decir que señores, Santiago Matías Alofoque confirma la participación en su equipo de Ariel Santana, Vamos a tener una parte buena en lo que es lo urbano. Ariel Santana es un joven, para aquel que no lo conoce, que está muy capacitado también y, y tiene mucho conocimiento. Eh, es un joven que le va a dar otro buey, como dicen, a, al programa radial más duro a los folk Music, a, a los folk Radio Show. Yo creo que está compitiendo duro Santiago Matías en cuanto al contenido que le va a presentar a todo su público, y es que teniendo este muchacho, a Johnny Estrella, y, y a los demás que están ahí, sin quitarle mérito a ninguno, es un equipo para tumbar gobierno, como dice. Así que los jóvenes, también que, que son intelectuales, eh, pueden tener la oportunidad de también brigar en lo urbano, que lo urbano no es... No es algo malo, la música urbana, usted es también un intelectual, usted puede colarse en lo urbano. Eso no es eso no es Eso que dice, aunque en el principio Ariel Santana había informado que no estaba interesado en ingresar en ningún programa radial tras su salida del espacio El Mañanero, que realizaba junto al creador del concepto Bolívar Valera, el Boli, y los humoristas del nagüero Manolo Zuna, finalmente se confirmó que lo que muchos aseguraban su ingreso al equipo de Alofoque. Santiago Matías, quien fue primero en asegurar que su salida fue debido a conflicto con Osuna y que posteriormente Santana confirmaría, dio a conocer la información a través de su cuenta de Instagram este viernes. De su lado, Santana adelantó que faltan otros talentos por anunciar y que lo que viene no es radio. Ok, que no viene con radio, viene otro, otro concepto, otro proyecto de parte de Alofoque Radio Show, que se llamará de otra manera, porque dicen que no, que no es algo radial. ¿Eh? Mira, ahí están haciéndole meme ya. Están haciendo meme al hombre. Y usted sabe que cómo es esto de las redes. Ariel Santana se metió al mundo urbano con a los foques radio. Ch